Estamos viviendo el mejor momento para incrementar nuestra productividad en la industria de seguros. Pero para lograr aprovechar esta oportunidad es necesario que desarrolles técnicas, herramientas y disciplinas de ejecución que te lleven a alcanzar tus objetivos. Yo soy Carlos Arbeláez de Dominia Consultoría Estratégica y te quiero invitar el próximo viernes 23 de octubre a que compartamos ideas de audacia comercial en la Academia seguros Te esperamos.